Hola, buenas tardes. Eh, en este video, el eh, profesor, aquí le voy a estar mostrando el, el trabajo laboratorio que tengo que, que hacer dado que no pude ir a un ejercicio. Eh, ya calibré la fuente de poder para que esté dando 12 voltios y armar el circuito. Sin embargo, le tengo que decir que yo no tengo eh, un. Un multímetro así que no puedo medir los valores que va a dar esto simplemente voy a poder armar el circuito eh... Eh, para poder calcular qué valores de voltaje van a tener cada, la resistencia R10 en, en el circuito, voy a tener que utilizar es un simulador virtual. nuevamente porque no tengo el multímetro. El simulador ya arreglé cómo se, se va a ver el... De, de la distancia. ¿no? La siguiente manera. Todas son resistencias de un kilómetro. Son las que venían junto con el kit. Sí, en el kit no venía un último. Uh oh. Mm -hmm. <sighs> por Listo esto Sí. y okay. oh. pues ese es el circuito carmen ahora bien aquí me pide que utilice el, los diferentes cálculos que es lo que envié en el problema anterior para poder eh, generar los siguientes Y necesitamos que esto sea una fuente de... Aquí, necesitamos obtener en la resistencia R10, que es la que necesitamos encontrar. Tiene que tener un kilo ohmio en la resistencia, que es lo que tiene aquí. Tiene que tener aproximadamente 2.8 hasta voltios. Bien. Eso se puede encontrar. Listo. Como se puede ver aquí, en este archivo, eh, utilizando diferentes eh, métodos para expandir y reducir fuentes, se puede llegar a esta fórmula, donde tenemos 20 séptimos de, de una cuenta de voltaje multiplicado por... 8 séptimos de kilo ohmio y necesitamos un, eh, encontrar cuál es el valor que estos tienen que, que esa resistencia tienen que tener para que la resistencia de R10 eh, mantenga los valores que podemos ver aquí Punto 8, 7, Pues podemos asumir que si están en serie, esta, esta, esta aquí tiene el, el, el mismo amperaje. Pero primero tenemos, que, primero tenemos que hacer que tengan los mismos valores. Entonces 20 séptimos tenemos que multiplicarlos por una cantidad para que un total de 12 voltios. Lo podemos hacer de esta manera. la calculadora por un resultado tiene que darle y ese es el resultado que vamos a multiplicar por este, esta resistencia de acá tenemos 21 quintos es decir multiplicado por 4.2 y nos da una resistencia de 12 voltios ahora tenemos que esta resistencia de acá está en serie con, con esta todos tienen el mismo, el, la misma corriente si tienen la misma corriente necesitamos que necesitamos encontrar cuál es su voltaje eso se puede hacer a través de, de fórmulas Es decir, utilizando la fórmula de, del divisor de tensión podemos encontrar cuál es el valor del voltaje en R. Sí, podemos definir eh, que esta resistencia, por ley de Ohm, su voltaje es igual a... a a su amperaje multiplicado por su resistencia, por lo cual podemos decir que su voltaje es eh, sobre la resistencia. Sabemos que esta resistencia R10 de 1 kilo, kilo ohmio tiene 2.8 de miliamperios y 2.8 de voltios. miliamperios vamos a encontrar es este, esta forma donde el voltaje es igual a 12 su error aquí que debería ser 12 la resistencia rx que, es que no conocemos y una resistencia r 10 eh, con kilómetros entonces podemos utilizar eh, diferentes métodos para encontrarlo. Tenemos un voltaje de 12, una resistencia de 1K, es igual a 2.8 amperios por 2 y 2 de voltaje, y sabemos eh, lo que esto vale. Entonces, tenemos que un voltaje inicial de 12, donde eh, sabemos que. El voltaje aquí es de 2.8 y .8 es igual al voltaje inicial de 12 multiplicado por la resistencia R10 que vale 1 sobre 1 más la que me falta. Eso nos da que la resistencia faltante debe ser 23.7 eh, eh, ohmios. Y armando el circuito vamos a ver si funciona. modificamos aquí doce estamos que este tenga 27, que es tres puntos y no. No. Y efectivamente nos da el mismo resultado Ahora tenemos que encontrar el siguiente circuito, el cual se puede encontrar es a través de un método similar al anterior de expansión y reducción. Sin embargo, en este caso es mucho más difícil utilizar fórmulas, dado que el circuito como tal es mucho más expandido y encontrar las resistencias exactas es mucho más difícil por lo cual es mucho más factible de, eh, hacer el test difícil eh, dado que no tengo mucho tiempo ahora mismo eh, muchas gracias profesor